How to increase our faith? nuestra Because I, I think many of us realize at some point we don't have enough faith. And there people talk a lot about faith. They write a lot. But they don't tell you how you get more of that stuff. no dicen más de esta. When I was a student in my school in 74. Cuando yo fui un estudiante en mi escuela del 74. And Lauren was my school leader. Lauren fue mi director de eh, mi de escuela. We didn't have enough money for outreach. Nosotros no teníamos suficiente dinero para la fase práctica. And Lauren said, "Well, your guidance is not y Loren dijo, tu guianza no proviene de lo que tú tienes en tu banco o de lo que no tienes tu guianza es la palabra de Dios así que tú tienes que preguntarle al Señor si deberías de ir en esta cruzada así que Cynthia y yo nos tomamos un tiempo oramos y cada uno de nosotros recibió claramente que teníamos que ir. Pero no teníamos suficiente dinero. De hecho, nos faltaban miles. Así que comenzamos a orar por nuestras cuotas de fase práctica. Y yo estaba escuchando a Loren contar sus historias de fe. And of course I realized I was a new y me di cuenta que yo era un nuevo creyente, Been a just over a year by then. un nuevo cristiano ya para ese momento, pasadito el año, And I he had a whole lot of faith. y me di cuenta que él tenía una gran cantidad de fe, And I had just a bit. y yo solo tenía un poquito, And I more. y yo necesitaba más, we porque estábamos a por mucho dinero. Porque estábamos orando por mucho dinero. And we had never for, for Nunca habíamos orado por finanzas. We had always worked for our money. Siempre habíamos trabajado por nuestro dinero. So I started to read every book in our Lausanne library Así about uh, faith. Yo comencé a leer cada libro que se refería acerca de la fe que encontré en la biblioteca de la base de Lausanne. Y teníamos muchas enseñanzas acerca de esto. Using the latest technology, ¿Ah? the latest technology, Utilizando la tecnología de vanguardia. Cassette tapes. Que eran los cassettes. Así que ya escuché a todos esos cassettes que tenían. Diferentes oradores enseñando acerca de fe. Y todos tenían historias maravillosas acerca de la fe. Pero no me decían aún cómo recibir más. But Y todos sabemos que la fe es muy importante. For one De una somos salvos por fe de otra nuestra rectitud viene por la fe nuestra rectitud no es lo que hacemos do. o lo que no hacemos we have our righteousness by faith. tenemos esta rectitud por fe por fe vencemos al diablo we triumph over the world. al mundo we have Uh, healing by faith. tenemos sanidad tenemos sanidad a través de la fe And the ministry of healing by faith. en el ministerio de sanidad por fe we prophesy by faith. profetizamos por fe And we have the ministry of prophecy by faith. y tenemos el ministerio de profecía por fe we have the promises of God by faith. tenemos las promesas de dios por fe es maravilloso conocer las promesas de Dios, pero por sí solas no te van a ayudar. A menos de que exista ahí la fe. Pero una de las razones primordiales para tener fe es que esta agrada a Dios. Pero la que en realidad me reta mi mayormente Jesus said, With faith you can move mountains. es que Jesús dijo con fe puedes mover las montañas y en mi experiencia a medida que tú caminas eh, con Jesús y tú estás en esa jornada con Él muy a menudo suceden dos cosas una es que el camino se divide There's one narrow road where you continue with him, un camino angosto en el cual sigues con él and then a wide road, y después un camino más ancho which is the way of the world. que es el camino del mundo y después tenemos que escoger una vez más cuál camino vamos a seguir This not just a conversion. esto no es solo una conversión It's over and over again. es una vez, tras vez, tras vez And the other thing that happens is this: y la otra cosa que sucede, la You're going along the road. Vas en tu en el camino, and all of a sudden, you run into mountains. Y de te en las this happens to us a lot in Switzerland. Nos muy a en Suiza. In Costa Rica too, right? Y en Costa Rica so you're going along, you run into mountains. Eh, a las Only the, the mountains on your spiritual journey they don't have tunnels. Así que las montañas, a la diferencia es que las montañas en tu jornada espiritual no tienen túneles. Don't have roads over the, the pass. No tienen eh, caminos que te llevan de un lado al otro lado de la montaña. Or roads them. O caminos alrededor de la montaña. There are right on your road. Son montañas que están en tu caminar. No, way under, over, or no hay manera a través de esta, bajo esta o alrededor. The only way is to move the la única forma es mover la montaña. Jesús dijo, no es problem. un problema. Eso es un problema. No. Si tuvieras un poquitito de fe, hablarías a la montaña y se movería. Bueno, well, bueno, todos nosotros tenemos montañas. Algunas son en nuestra vida personal. Our Nuestras relaciones familiares. Ministry challenges. Retos ministeriales. Las iglesias tienen montañas. Las naciones se enfrentan a montañas. You no puede pasar más allá de ellas no progress is ningún progreso es posible because there are mountains blocking everything. porque hay montañas que lo bloquean así que lo que estamos hablando aquí es que la fe es la autoridad de Dios sobre demonios, enfermedades para abrir puertas donde están cerradas porque hay puertas que pueden parecer cerradas al Evangelio y esas every year. puertas de las visas están haciendo más difíciles. Pero con la fe tenemos la autoridad para abrir esas puertas. La autoridad para atar y desatar. Así que tú puedes formular la pregunta de otra forma. No es solo cómo obtengo yo más fe, pero con quién va a compartir Dios su autoridad. ¿Cuáles son las condiciones que Él tiene para compartir su autoridad? I, I researched this Yo he investigado esto por 10 años. couldn't find answers for years. Y no pude encontrar respuestas por 10 años. It was strange y era algo extraño porque estaba creciendo al mismo tiempo en mi fe los ministerios eh, de habla francesa estaban creciendo en Europa Estabas como, estaban iniciando en el, en, en la, en el África eh, francesa la base de Lausanne estaba creciendo yo podría ver yo podía ver fruto de mis oraciones. I knew my faith was growing, Yo sabía que mi fe estaba creyendo. But diciendo, I didn't know why. Pero no sabía por qué. I didn't know how. No sabía cómo. And for a, for a teacher, this is very y para un maestro esto es muy frustrante. Yo quería tener la capacidad de enseñar a las personas cómo obtener más fe. Pero me llegué a la... Llegué a tres respuestas que me ayudaron mucho en este tema. Really wrong, no eran equivocadas, por decirlo así, pero eran incompletas. Sure y yo también creo que tú has escuchado estas. Bueno, la primera respuesta es que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, que es verídico. But when, when people said this, pero cuando la gente dice esto it's kind of, it was kind of era como algo fatalista and it kind of lead, leads you into te conllevaba a la pasividad es como, alguna gente tiene más fe, otros tienen menos fe God gave a lot of faith, Dios le dio a Lauren mucha fe and he didn't give you hardly any. y a ti casi no te dio nada Tú estabas detrás de la puerta cuando Jesús, cuando Dios repartía la fe. Y es como bueno te la perdiste. Te dio un poquitito de fe. Dios es el que da la fe y no te dio mucha. Y yo no podía aceptar eso. Porque every blessing of God has conditions porque cada bendición de Dios tiene condiciones. Some of them are explicit. Algunas son explícitas. Very clear. Son muy claras. Como las de Esperanza que leímos anoche. Others are not so clear, Otras no son tan claras, son implícitas. And we have to dig a y tenemos que buscar un poco más, ahondar en ellas. Otra creencia común que tenemos también en Jucum es que We get more faith by praying for it. Es que obtenemos más fe al orar por ella. Cada vez que tenemos un problema en Jucum, oramos, oramos por ella. Que no siempre funciona. <laughs> Porque a veces el Señor quiere que hagamos algo y no solo or orar. Some bases I've gone to the en algunas bases están orando por estudiantes y yo voy a por alguna razón y yo sé que no responden ni sus teléfonos ni sus correos electrónicos porque están tan ocupados orando some por estudiantes así que deja de orar por estudiantes y responde tu correo electrónico I found out one small base had 2,000 unanswered Emails. yo me di cuenta de una base pequeña que tenía dos mil correos electrónicos no respondidos And for y tenía una reunión semanal de oración por estudiantes <sighs> so, as I looked through the New Testament, a medida que yo observo el Nuevo Testamento yo amo las oraciones del apóstol Pablo él ora por todo tipo de cosas por sus iglesias Ora por esperanza como lo vimos anoche Por fortaleza Por conocimiento y sabiduría Por amor Él ora por todo tipo de cosas Y nunca ora por fe si la fe fue el resultado de la oración, Pablo hubiese orado esto por su iglesia. No hay una oración respondida por fe en el Nuevo Testamento. Which Que me lleva a la conclusión de que la oración no me da fe. So, but we still hear in YWAM meetings pero estamos aquí en reuniones de Jucum okay, tenemos una cruzada de Jucum que está tomando lugar y vengan todos acá para que podamos tener fe it's nice idea, es una idea bonita but it's pero no vale nada Let's spend our time doing tomemos y utilicemos nuestro tiempo en algo que nos beneficie y aquí Faith Y esta es la clásica, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Which Que ciertamente es verídico, es una, es una escritura bíblica. Pero no significa lo que nosotros pensamos que significa comúnmente. Porque pensamos que el escuchar la palabra listening to teaching escuchar enseñanza listening to a, a person of faith escuchar una persona de fe listening the good preaching escuchar la prédica that will increase our faith que eso va a incrementar nuestra fe that will increase our que va a incrementar nuestra madurez espiritual tú le preguntas a la mayoría de iglesias que están buscando un nuevo pastor ¿qué están buscando ustedes en su nuevo pastor? y ellos dicen algo como alguien que sea un verdadero maestro alguien que pueda enseñar el Nuevo Testamento sistemáticamente Oh, those are good things. Bueno, esas son cosas buenas. Pero eso no va a incrementar la madurez espiritual de ningún grupo, de ninguna congregación. ¿Por qué digo esto? Porque eso fue lo que Jesús dijo. Él nos enseñó una parábola poderosa es tan poderosa que ni sabemos lo que esta dice él dijo hubieron dos chicos uno edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa sobre la arena ahora cuál fue el error del chico que edificó su casa sobre la arena no respondan por favor, solo piensen, porque 95% de los cristianos se equivocan con esto. Yo solía tener personas que levantaban la mano y el Señor me trajo convicción que yo no debería de hacer eso. Porque la mayoría del grupo eh, la obtenía equivocadamente en cualquier nación que yo vivía. ¿Cuál fue el error del chico que edificó su casa sobre la arena? Most Christians will say, la mayoría de cristianos diría well, he didn't listen to Jesus. bueno, él no escuchó a Jesús el que edificó la casa sobre la roca escuchó a Jesús And the other guy didn't to Jesus. y el otro no escuchó a Jesús de hecho tenemos una canción que le enseña a nuestros hijos inocentes esto no fue hasta que mi hijo Philip eh, nació que me di cuenta qué tan mala la teología so de I muchas de nuestras canciones para niños. Así que él no podía leer un libro cristiano hasta que yo lo revisara. Ahora, ¿cuál fue el error del chico que edificó su casa sobre la arena? Le doy una pista, él escuchó a Jesús. Ambos escucharon a Jesús. ¿Alguien de verdad conoce la respuesta? George. Él no la edificó en la piedra, qué true, significa eso? Eso es verídico, ¿pero qué significa? Exactly. Él, él, él escuchó, pero no hizo. Exactly. Exacto. Okay, he did not do the words of Jesus. él no hizo las palabras de Jesús. He did not put the words of Jesus into practice. Él no puso las palabras de Jesús en práctica. And the enemy has sold us a lie. Y el enemigo nos ha dicho una mentira. We know when and where it came into the church. Sabemos dónde y llegó a la iglesia. It fits very well with many of our kind of passive cultures. Calza muy bien con muchas de nuestras culturas pasivas. If you listen to truth, si escuchas la verdad, you will become more. Te vas a hacer espiritualmente más maduro. There is nothing that is more wrong. no hay nada más equivocado And this is why right now in this century, y por eso en este siglo tenemos la iglesia global que conoce más verdad que en cualquier momento de la historia tenemos acceso instantáneo a las enseñanzas de la iglesia en los últimos dos mil años tenemos mucho más de tenemos mucho más cada día, y estamos muy lejos de ser la iglesia más madura. Y pensamos que si escuchamos a nuestras eh, televisoras cristianas, más enseñanzas, más libros, vamos a crecer en fe y ser más maduros. Wrong. Equivocado. So if we If we listen to what Jesus said in this parable, si parábola, we can conclude that just listening to the word and not doing it solo la no is not only useless. It's dangerous. Pero es because we think, because we've listened to all this truth, porque pensamos que hemos escuchado toda esta que, verdad. Que tenemos, por lo tanto, un fundamento pero no. sólido. Pero no lo tenemos. Y no estamos listos cuando esta tormenta llega. Cuando nuestras oraciones no son contestadas. Cuando un desastre golpea muy cercano a nosotros. Cuando un desastre golpea muy a cuando llegamos al mar rojo us, y el ejército de Faraón está detrás de nosotros, de un pronto a otro estamos en una prueba de fe. If we really believe that si de verdad pensamos que nuestra fe se edifica al escuchar la Biblia tendríamos entonces una, una escuela de 12 créditos de, de escuela de fe en la Universidad de las Naciones we put a bunch of you in a room, ponemos a un montón de ustedes en un cuarto headphones, les ponemos audífonos continuous loop y una, un ciclo continuo de la Biblia escuchas tres o cuatro veces a, horas a la semana al final de doce semanas eres un gigante de la fe y puedes mover montañas en cualquier dirección y Costa Rica sería tan plano como Kansas es una mala idea de hecho no, we don't have those kinds of schools no, no tenemos este tipo de escuelas. Porque sabemos profundamente que así no es como funciona la fe. La fe no es una pregunta de magia. Jesús odia la repetición en vano. No podemos obtener respuestas a la oración al repetir fórmulas o al orar en voz alta By more often. o al orar más a menudo Here's an idea about, about aquí hay una idea acerca de la teología In, I start from this point. yo inicio desde este punto God is love. Dios es amor God is love. Dios es amor And every one of his qualities, y cada una de sus cualidades, and there are, there are many, y hay muchas de estas, is par, are part of his love. son parte de su amor. So any question we're coming up against, Así que cualquier pregunta a la cual nos enfrentemos, is Jesus really coming back any minute? ¿Va a regresar Jesús en cualquier momento? How do we get more faith? ¿Cómo tener más fe? The answer has to be relational. Because God is love. The answer cannot be other than relational. Sometimes in Christianity we have Kind of magic beliefs, muy a menudo en la cristiandad tenemos creencias mágicas que están más cercanas a algún tipo de animismo o budismo más que al cristianismo me gustan las historias de las ruedas o los rollos tibetanos de oración donde escriben una oración en un pedacito de papel tienen una, una, una, una rueda de oración personal y le, y, y le, le ponen la, la oración y se la pegan a la rueda de oración le, dan, le giran esa rueda de oración y cada vez que la oración da una vuelta la oración va al cielo Of course they don't believe in heaven or that there's anyone there but that's beside the point. obviamente yo no creo en el cielo que alguien esté ahí pero así es como funciona. So they tell the story of when electricity came to the monasteries in Tibet. Así que contamos la historia de la electricidad cuando esta llegó a los monasterios en el Tíbet. One monk un monje quería mejorar su vida de oración así que escribió en, put su, en su oración la puso, la puso en su rueda de oración y pegó su rueda de oración a un motor y eléctrico una, y desarrolló una gran vida de oración hasta que, se acabó, hasta que se desapareció la electricidad nuestra oración no funciona así una vez conté esto y un chico al final del mensaje me dijo estás diciendo que yo no puedo decir qué es lo que yo quiero y lo clamo nada más yo tuve que morder mi lengua bien fuerte y me dolió toda la mañana yo le dije bueno yo no veo ningún lugar en la Biblia le respondí, donde tú decides qué es lo que tú quieres y lo clamas y and lo I recibes know people teach that. yo no sé cómo la gente enseña eso and they make a lot of money. Y, y de verdad que le sacan dinero a este asunto That's their problem. ese es su problema Así que después de 10 años continúo buscando y estoy leyendo los evangelios en una mañana. Eso es un hábito peligroso porque de verdad eh, trastornó mi vida en algún momento de una forma positiva. So I'm reading along and my reading that day is Luke 17. Y ese día estoy leyendo eh, Lucas 17. De verdad que gracias a Dios que conozco este pasaje muy bien porque esa luz está en mi cara. So I'm estoy leyendo el pasaje, y los 12 le dicen a Jesús, eh, Jesús incrementa nuestra fe. Y yo leí este pasaje muchas veces. Pero me resaltó esa mañana This is the right y esto es hacer la pregunta correcta a medida que nos dimos cuenta en el taller la semana pasada Because esto es muy the importante are often the wrong porque muy a menudo los discípulos hacían la pregunta incorrecta podemos pedir que fuego venga sobre nuestros vecinos ¿Quién recibe el mejor lugar en el reino ¿Quién es el mayor? Y de hecho, soy yo, ¿verdad? Those are wrong questions. Esas son preguntas But equivocadas. They, they the right Pero aquí obtienen la pregunta correcta. And, uh, and then I, I read y después veo la respuesta de Jesús. Y Él dice, Si tuvieras fe como un grano de semilla de mostaza, podrías decirle a este mulberry de be mulberry, ¡Era uprooted y plantado en el mar', y te you Versículo 6, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. Y yo en ese momento no estuve muy feliz con el Señor esa mañana. Y yo le dije, esta mañana. ha sido mi, mi pregunta por 10 años. Incrementa mi fe, muéstrame. Cómo y después tú haces esta respuesta de árboles siendo desarraigados y plantarlos en el mar eso no me ayuda ahora tú te vas a dar cuenta que tus discípulos van a necesitar fe muy rápidamente ¿y por qué no decirles entonces la respuesta? pero yo um, fui um, tripped up pero yo en mi Biblia me di rápidamente cuenta que en mi Biblia entre el versículo 6 y 7 hay un párrafo ahora acabamos de leer el versículo 6 del árbol que tiene que ser des desarraigado no él dice que Él quiere mi Biblia porque, aquí, lo, la, quien sea, porque aquí, aquí no hay una diferencia entre el 6 y el 7. En muchas adiciones de la Biblia terminan eh, la respuesta de Dios con el versículo 6 y hay un, hay un desglose del párrafo y asumen que Jesús cambia el tema. But there's no reason to assume that. pero no hay razón para asumir esto ellos no, move, they don't go anywhere. ellos no se mueven, ellos no van a ningún lugar no hay otro grupo, no hay un grupo de fariseos que acaban de llegar They're standing in the same place. están en el mismo lugar the disciples ask a question. los discípulos hacen una pregunta Jesus answers, Jesús responde y su respuesta es en los siguientes versículos, 7-10 de hecho está en los próximos versículos del 7 al 10 mm -hmm. supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas cuando el siervo regresa del campo acaso se le dice ven enseguida a sentarte a la mesa no se le diría más bien prepara la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. después tú podrás cenar ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. And after I stopped complaining, Jesus said, de Yo, después de quejarme, Jesús dijo, Just read the rest of lee el resto de la respuesta y leí 7 al 10 con nuevos ojos y me golpeó la idea ellos dijeron Señor incrementa nuestra fe y Él está hablando acerca de obediencia sigue haciendo lo que yo pedí que hicieses sigue trabajando en mi campo If you're hungry and tired, si tienes hambre y estás cansado keep on working. sigue trabajando si eres el único que está ahí y todos ya se fueron keep on working. sigue trabajando do all that I have commanded you to do, haz todo lo que yo te he mandado de hacer and that's how you get more faith. y así obtienes más fe and it hit me. y me llegó, me golpeó Our faith grows through obedience. nuestra fe llega por nuestra obediencia So I, I asked the Lord for a confirmation. Así que yo le pedí al señor por una confirmación. Yo le dije, señor, si esto es de verdad, tiene que haber confirmación en la escritura. Así que él me llevó a otro evento, a otro pasaje que le conocemos bien. This is when Jesus goes to. Capernaum, y aquí es Jesús va a Capernaum and the centurion comes out to meet him. Y el llega y se reúne con él. This Roman officer. Este oficial Romano. So this is Matthew 8 verse um, 6. Este es Mateo 8, 6. Lord, my servant is lying paralyzed at home suffering terribly, the, the centurion says. El centurion dice, eh, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. ¿Iré a sanarlo? Jesús respondió. Pero el centurión dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ve y va y al otro ven y él viene y le dijo a mi siervo haz esto y él lo hace al oír esto Jesús se asombró he said I not met With faith like this in y dijo a quienes le seguían les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe Now, why did he marvel? ahora, ¿por qué se asombró? I, in your Giacomo, en tu traducción Giacomo say, uh, I also, a man under eh, dice yo también soy un hombre bajo autoridad también <laughs> Higher orders, yeah. Also, uh -huh. okay. This translation is messed up a es, lot of times. Esta traducción muy a menudo eh, está incorrecta. There is no Porque desafortunadamente no hay traducción al francés que sea eh, tan veraz como tiene que ser. Some of the ones mess it up also. Eh, algunas de inglés también eh, cometen el mismo error. I'm very picky about my yo, soy, yo soy muy eh, cuidadoso de mi traducción. I as a for and a half years. Porque yo trabajé como un traductor profesional por dos años y medio. Y cambiar una palabra cambia todo en un pasaje. So what's going on here? ¿Qué aquí? Why did he have such faith and why did Jesus marvel? ¿Por qué él tenía tal fe y se Jesús? Well, he's a We need to realize he's a gentile convert. primero tenemos que darnos cuenta que él es un convertido gentil ha decidido seguir al Dios de Israel Lucas nos cuenta que él pagó por la sinagoga en Capernaum And of course this is the Galilee. y obviamente esto es en Galilea los fariseos, are in charge in los, this region. Los fariseos están a cargo en esta región están a su ellos le están instruyendo a su convertido que lo que les gusta enseñar, que es ser fariseos. El Mesías. Les dicen acerca del Mesías que va a ser enviado por Dios. Le van a decir que él va a hacer milagros y prodigios en gran poder. Y va a destronar a Herodes y echar a los romanos al mar. Nada personal, le so, dicen. The centurion is thinking about the Messiah Pero el centurión está pensando en este Mesías and the, the authority he will have. y la autoridad que él va a tener. And then he hears stories about Jesus. Y después escucha historias acerca de Jesús. He has authority over the wind and the waves. Él tiene autoridad sobre el mar y sobre el viento. Just off shore from Capernaum. Ahí cerca de las costas de Capernaum. Demons, autoridad sobre los demonios. Sobre enfermedades. He y escucha los argumentos de los fariseos. Y dice, él debe de ser el Mesías. No, he can't be. No, no puede ser. He comes from Porque viene de Nazaret. He, he Pero él sana en el día del sábado. He él, él sana a extranjeros. Él come y bebe con pecadores. So Así que los fariseos argumentan. Pero el centurión tiene otro paradigma. Grid es ese paradigma de autoridad. Él es un oficial en el ejército romano por toda su vida. Where authority is a matter of life or death. donde la autoridad es un asunto de vida o de muerte. Si no tiene autoridad sobre sus hombres en el campo de batalla, they can all die. ellos todos pueden morir. And he is Thought long and hard about authority. y él ha pensado arduamente y por largo tiempo acerca de la autoridad y él sabe que para que él tenga autoridad sobre sus hombres él tiene que estar bajo autoridad así que Así que él sabe que para que Jesús tenga esta autoridad él tiene que estar bajo la autoridad de Dios. No hay otra explicación. Jesús es el Mesías y por eso le dice a él versículo 6, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y él es uno de los primeros que reconoce que Jesús es el Mesías así que los fariseos no lo entendieron bien porque ellos buscaban le daban el ángulo a la, a la pregunta desde una perspectiva espiritual preguntas acerca del sábado asociación con extranjeros y todo tipo de cosas el centurión él no se preocupaba por ese tipo de cosas él conocía la autoridad y él conocía que alguien con autoridad sobre las olas y sobre el viento, sobre demonios y enfermedades, solo podría tener su autoridad de Jesús, de Dios. Así que esta fue mi confirmación. La autoridad de Dios y fe viene a través de la obediencia. No hay otra forma y esto es algo es asombroso en la economía de Dios porque con quién más podría él compartir su autoridad excepto con aquellos que están comprometidos a la misma obediencia hacia largo plazo en la misma dirección no a las personas que estudian solo solamente no a personas que solo oran pero gente que está comprometida a hacer la voluntad de Dios comprometido a sus prioridades yo creo que cada vez que obedecemos nuestro nivel de fe incrementa no hace bleep, nada más no hace ninguna bulla y no podemos sentirlo nosotros no podemos sentir la fe lo que sucede en muchas reuniones de Jucum es lo siguiente: muchas reuniones en cualquier lado. Alguien da un gran testimonio. Y el líder de la reunión dice: ¿No fuese un gran testimonio? Sí. ¿No incrementó esto tu fe? y cuando Cynthia estaba sentada a mi lado, me agarró el brazo porque yo me quería levantar y decir ¡no! no incrementó nuestra fe no hizo nada por nuestra fe pero incrementó nuestra esperanza y por eso tenemos ese, sen ese sentimiento porque tenemos ese sentir maravilloso cada vez que incrementa nuestra esperanza la esperanza porque la esperanza está en el alma y la podemos sentir cuando perdemos esperanza y conocemos ese sentir muy bien pero no podemos sentir nuestra fe si estamos comprometidos a esa obediencia a largo plazo en la frase de Eugene Peterson nuestra fe se edifica muy despacio pero regularmente es un depósito de la fe Está muy profundo en nosotros, más profundo que el alma. Personalmente, yo creo que se hace a nivel del espíritu. Pero la Biblia no lo dice, así que no voy a enseñar. Eso. Por razón de esto, nuestra fe no puede ser atacada. Y no podemos perder nuestra fe. Tu fe no es como tu teléfono celular. ¿Dónde está mi fe hoy en la mañana? o oh, debería buscarla en la cocina. No, no, O tal vez la dejé en el carro. No, No, puedes perder tu fe. No es tan frágil. Y no la puedes perder en que la dejaste olvidada en algún lugar. But you can disobey it away. Pero sí puedes desobedecerla. Porque este principio también trabaja en la otra dirección. Every time we disobey Cada God, vez que desobedecemos, our faith level goes down. nuestro nivel de fe disminuye. En otras Our unbelief increases. en otras formas nuestra incredulidad incrementa. This is stated almost mathematically Esto se declara casi que matemáticamente in, uh, in Hebrews 3, en Hebreos 3 the last two verses of the chapter. en los últimos eh, versículos del capítulo y está hablando del pueblo de Dios cuando We're headed for the promised land. This is Hebrews 3. 3 18 and 19. Cuando vamos por la promesa de Dios. So the verse says I'm going to need to find it myself. Okay. versículo 18 y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron así que es claro, ellos desobedecieron pero en el próximo versículo dice como podemos ver no pudieron entrar por, casa de, por causa de su incredulidad desobediencia conlleva directamente a la incredulidad así que cuando estamos hablando de nuestro viejo amigo oh, he lost his faith. oh él perdió su fe no, no la perdió nadie puede perder su fe lo que han llegado es que han llegado a un camino donde hay una bifurcación and they chose not to follow Jesus. y han escogido no seguir a Jesús. Y si eso sucede un par de veces, está bien porque puedes llegar al camino correcto. Pero si eso pasa mes tras mes turns into years, y eso se convierte en años es muy difícil regresar no es imposible the, a story in book, hay una historia en el libro de Loren el primer libro There are two girls on in the hay dos chicas de cruzada en algún lugar en el Caribe y están hablando con un Old guy outside a village, y están hablando eh, con un adulto mayor ahí fuera del pueblo telling, telling him about Jesus. y le están contando acerca de Jesús And, uh, the, the old guy is interested. el adulto mayor está interesado And he says, Tell me, does Jesus still heal? y él dice cuénteme ¿Jesús aún sana? And they say, yes, he still heals. y ellos dijeron sí, él aún sana y él dice bueno, yo quiero que entonces él sane mi mano And he holds it up y él levanta su mano y él dice yo no he podido mover esta mano en 30 años no queda músculo solo hueso y carne así que las chicas tienen que orar así que una de ellas comienza a orar y una de ellas comienza a orar esta oración tímida no hay convicción en su voz pero de un pronto a otro, este adulto mayor comienza a gritar puedo mover mi mano, puedo mover mi mano y él corre al pueblo vengan a ver, Jesús sanó mi mano y la chica que está orando faints en la road. Se desmaya en el camino. Estaba tan conmocionada. ¿Qué pasó? Bueno, su fe había estado creciendo todo el año. Se había estado preparando para esta cruzada. Orando. Leyendo libros. Desarrollando un grupo de apoyo the eh, Desarrollando, levantando so las finanzas Así que estos fueron muchos meses de obediencia Su fe estaba creciendo she didn't feel it growing. Ella no la sintió que creció Pero cuando ella la necesitó in that moment it was there. En ese momento estaba ahí Otra historia esto es acerca de un evangelista norteamericano. Está teniendo increíbles reuniones. Está caminando a su hogar una noche. Lo han puesto en un gran hotel con una gran eh, piscina. Está alabando a Dios por todas las sanidades y todo. Dice, Señor, estoy tan lleno de fe esta noche. Y él le dice, Señor, estoy tan lleno de fe hoy en la noche I I walk on the water, que yo creo que yo puedo caminar sobre el agua. And he steps out on the water, y él toma ese, pie, ese paso sobre el agua and goes all the way to the y se hunde hasta el final de la piscina. In, in we say, glub, glub, glub, glub. <laughs> en francés dicen: ¿Qué dices ¿Cómo? ¿Cloc, glub, glub, glub? <laughs> Yeah, it's different in every es language, diferente say. en cada idioma esto es fascinante We need someone to write a thesis on alguien this. tiene que escribir una tesis al anyway. respecto <coughs> so as he's going down, y a medida que va hacia abajo él dice Señor, ¿por qué no pude caminar sobre el agua? And the Lord said, y el Señor le dijo esto porque tú dijiste que tú podías caminar en agua yo no dije que tú podías caminar en agua y muchas veces cuando escuchas una de esas historias tú sabes que Dios lo habló Pedro pudo caminar sobre el agua porque Jesús porque Jesús le dijo que él podía. Así que cuando él dio ese paso de fe, fue un paso de obediencia. Y si cuando tú piensas al respecto, aquello que nosotros llamamos un paso de fe, siempre es un paso de obediencia. Siempre. Ahora esto es muy importante. Y esta es la diferencia entre dos y esta es la diferencia entre una fe verdadera y clamar cosas que solo queremos. Y esto radica en que le preguntamos a Dios qué es lo que tú quieres. Y si hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos eso va a ser un paso de obediencia y vamos a tener la fe de llevar a cabo cualquier cosa que esta sea. Ahora, si no es obediencia Él no promete respaldarnos. Hay dos maneras de hacer ministerio. Una es edificar, desarrollar un plan ministerial y pedirle a Dios que lo bendiga. Otro es este. Preguntarle a Dios o pedirle a Dios por el plan ministerial que Él pueda bendecir y tú sabes que si Dios te pidió o te dijo que hicieras esto vas a tener la fe para esto entonces repaso no podemos orar por fe o solo obtener fe por leer o escuchar. Y hay una condición para el crecimiento de nuestra fe. Es obediencia. Porque el Señor va a compartir su autoridad con aquel con quien Él tiene una relación a largo plazo. te pudiera contar tantas historias acá hay una parte más a la cual yo quiero llegar hoy en la noche el motor de la fe es la obediencia eso es lo que hace que crezca la fe pero ¿cuál es la clave para la obediencia? En los setentas se nos decía en Jucum, la obediencia es una escogencia, y nos eh, predicaban del pasaje en Josué, where he divides Israel onto those two hills, donde divide Israel en dos montañas. Pero son montañas en la escritura, pero no son, ¿no? En el really estado don't. de Illinois decimos que tenemos montañas, pero no tenemos montañas. I come from Switzerland, okay, I... Yo vengo de Suiza donde hay montañas. Anyway, bueno, de todas formas. Le dice a Israel: Escoge hoy día a quién servirás. And so, We had a, a long quiet time plan, Así que teníamos un, un tiempo a solas planificado, donde orábamos la primera hora de cada mañana en los setentas. Yo me olvidé mucho de esto, <coughs> misericordiosamente. But, pero el primer punto era el siguiente declara en voz alta a quién vas a obedecer declara en los cielos así que tú lo puedas escuchar pero también lo declaras en el infierno así que decíamos, declaramos y escogemos que queremos servir a Dios este día y para nosotros la obediencia era una escogencia muy simple. muy simple solo escoges obedecer a Dios y funcionaba para la mayoría de nosotros hasta el día que no funcionó porque hay días donde tu fuerza de voluntad no es suficiente para nosotros que nos quedábamos o vivíamos en comunidades de Jocún funcionaba más a largo plazo. Pero resulta que hay una mucho mejor forma y una forma mejor y más divertida de tener una vida de obediencia. Y esto se enseña en mucho mayor cantidad de iglesias. Me acuerdo de la primera vez que hice la pregunta y ya alguien lo había escuchado en su iglesia. Yo todavía era un cristiano muy nuevo. De hecho, muy rudo todavía. Cuando yo quería ir a Jukum, le di mi carta de recomendación a mi líder de estudio bíblico. Y ella escribió que ella recomendaba que él no fuese aceptado. No le pusieron nada de atención a su recomendación. I only found that out years later, but I, it's true, I gave her grief in the Bible study. I gave her grief in the Bible studies. I caused her trouble. But the Lord led me to read all through the writings of John. The gospel and the three epistles. El, el evangel los evangelios y las tres epístolas one eh, de, de una sola one me, y una cosa que me resaltó yo venía saliendo del ejército norteamericano y yo estaba todavía lastimado, herido por toda esta experiencia así que Juan habla mucho acerca de obediencia pero la mayoría de veces que él habla acerca de obediencia él tiene amor en la misma frase yo lo conté, son 20 instancias que él conecta obediencia con amor así que yo dije de hecho en voz alta ¿qué tiene que ver amor con obediencia? esto fue antes de estar casado porque you después de casado tú comienzas a entender este principio yo creo que los esposos lo pueden entender porque en el ejército se habla mucho They de obediencia pero no hablan acerca de amor But John is saying over and over, Pero Juan dice vez tras vez, there's no, real difference between love and obedience. no hay diferencia entre amor y obediencia. Lawrence dice esto de fe y de obediencia. I've heard him say, Faith is obedience. Yo lo he escuchado decir a él que dice, fe es obediencia. Esto es una declaración poderosa. No lo he escuchado de nadie más ni le he leído de nadie más. Faith is obedience. Fe es obediencia. Juan dice, obediencia es amor. You could say it, that. Que el amor es expresado en obediencia. And if you're married, y si estás casado, or even if you have deep friendships, o tienes amistades profundas, you know this is true. tú sabes que esto es verdad. No puedes tener una relación profunda con alguien y vivir una vida de egoísmo. Those are mutually exclusive paths. Esas son eh, jornadas mutuamente exclusivas. Y por eso me pongo a las personas que dicen estar con Jesús y hacer cosas por Jesús o con Jesús porque muchas de esas personas están tan metidas en la adoración y es muy bueno a mí me gusta adorar deberíamos de adorar pero Jesús nunca nos dice que adoremos ahora la gente lo hizo en los evangelios el hombre ciego de nacimiento le adoró Tomás le adoró así que es una respuesta correcta a Jesús pero lo que Él nos llamó a hacer fue a amarle y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos And John defines that love as, y Juan define este amor como hacer su voluntad. Y Jesús dijo, de acuerdo a Juan, aquel que ama, el que me ama sigue mis mandamientos. El que sigue mis mandamientos es el que me ama. He says this 20 times. Él lo dice 20 veces. Así que si queremos amar a Jesús, sí, la adoración es buena, pero amar a nuestro prójimo va más de acuerdo a lo que Él nos mandó a hacer. Un día estaba viendo una reunión de oración muy bulliciosa. And the Lord spoke to y el Señor me habló. He said, Prayer that is never translated into action y él dijo, la oración que nunca está traducida a la acción a se convierte en desobediencia. La oración que no es traducida en acción se hace desobediencia. Y esa era una idea nueva. 1 John 5, versículo 3. Primera de Juan, versículo 3. Of John, otra declaración de Juan, like 19, como las otras 19. John 5, Primera de Juan, 5, 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y le añado una, una frase aquí. Y sus mandamientos no son difíciles. Así que esta es la clave. Si estamos encontrando difícil hacer su voluntad en una cierta categoría, la raíz del problema es la siguiente. No le amamos lo suficiente. Si le amamos lo suficiente, sus mandamientos no son difíciles. Por eso la adoración es tan importante para nosotros. Porque a medida que expresamos nuestro amor a Dios en la adoración, Estamos haciendo esto a través de la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros porque es su tarea glorificar a Jesús y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones y crecemos en amor y si el Señor nos pide que hagamos algo no es difícil Because we love him enough. porque lo amamos lo suficiente entonces la pregunta es no cuánta fe es que yo quiero ni siquiera cuánto quiero que yo mi vida sea marcada por obediencia la pregunta real es cuánto yo le amo a él cuánto yo le quiero amar Quiero amarle a él a tal punto donde cualquiera de sus mandamientos sean fáciles? Que nada que él me pida de hacer sea tan difícil? Porque sabemos la historia de los 12. Cada uno de ellos entregó su vida por el evangelio. Everyone was martyred except John it seems cada uno de ellos fue mártir excepto Juan But it wasn't too for them. pero no fue difícil para ellos so, let's just close with that. así que cerremos con esto And I this is why, y por esto yo creo o alguna de las razones <coughs> por las cuales Pablo dijo lo siguiente Fe, esperanza y amor están o habitan, pero el más grande de todos ellos es amor. Juan no puso obediencia en esa frase. O, o, Paul didn't I mean. eh, perdón, eh, Pablo. Porque él sabía las escrituras de Juan acerca del amor. El más grande de todos es el amor. Todo lo que tenemos que hacer en la vida cristiana is grow in love of Jesus. es crecer en amor con Jesús. And everything falls into place. Y todo lo demás cae por sí mismo. Everything. Todo. And it's not difficult. Y no es difícil. Es un gozo. So Lord, we thank you for your word. gracias We thank you that you loved us first. We thank you for your incredible patience with us. Te agradecemos por infinita con nosotros. We thank you that you will stay with us. Te nosotros. You will strengthen us when we're weak. Tú nos vas a fortalecer cuando seamos débiles. Levantarnos cuando tropecemos. Tú nos bendecirás para que seamos una bendición para muchos. You, te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén.